Y continuamos con más información sobre los famosos premios soberanos del día de ayer y es la presentación y los premios galardones el Alfa y a los que ganan Bulín 47, se Robert Show. Los cantantes urbanos Bulín 47 y Chimbala se llevaron la estatuilla celebración del año 2020 en los Premios Soberanos 2021 con el tema El Juidero. El intérprete confesó que es primera vez que se viste de manera elegante. También, como era esperado por muchos, la joven cantante urbana La Rosmaría ganó su primer soberano como revelación del año y Osuna recibió el soberano solidario y lo dedicó a su gente de República Dominicana y Puerto Rico. Mientras el empresario y locutor de radio Santiago Matías alias Alofoque ganó la nueva nominación de youtuber del año y el premio recogió por el popular animador El Pachá como programa digital ganó Silvio Mora. El Alfa fue otro de los, gana de los grandes ganadores al llevarse la estatuilla como artista urbano del año corresponde a los años 2019 y 2020. Claro. Está muy bien, para mí está sí, bien. Sí. sí. Está bien merecido. Que el Pachá puso unos huevos cuando mencionó al <risa> mencionar el elenco de, de, de Alofoque, no que no mencionó a Nabil no, no y no mencionó a Topo. <risa> nada más dijo... <risa> pero se puso él, que es un que allegado, que el Pachá fue el otro sí. día que llegó el programa, pero ahí se puso ahí, adelante y yo. Sí, nada más dijo Jesse, Casante y Alofoque. Y yo. Y yo. Pero y yo. Eh, no no no para nadie mí nadie eso ahí. fue mandado lo dejan afuera. Sí. Eh. Lo no son premios bien merecidos. Sí. Claro. Mucha gente queja, mucha gente, no sé si es del área pop y quejándose por el premio de de de de, de, de alfoque y que mucha gente queja, no, no, aquí yo tengo un video, déjame ver si lo busco, el video donde donde hay una digo no, no sí. son bien merecido. Hay gente quejándose por ello. ¿Eh? Que hay gente quejándose, así como tú dices, pop y quejándose, quejándose por el se, premio. Que, que pero se veía venir que era para él, sea como sea. Pero que, es que, que y, tiene los números. Señores, pero que yo me reía y cuando yo veía a Doyle Flores y a Carlos y y y Durandi que dicen mandando a la gente. Pero que se ve ese premio lo, sí. a los Popi. Carlos <risa> Foque tiene las redes aquí. <risa> claro. Ellos son duros. Eh, Carlos Durand. Duro, no sí. Carlos Durand se desenfocó un poco en discusiones con, con Santiago y matías sí. Y pero él tiene que seguir esa línea. Claro. Lo que él siempre la gente hacía. tiene que saber que a los focos iban a ganar, como tú dices, por los números y los views. Se sabe la cantidad de cosas que han hecho Carlos Durán, Flor Yarix afuera, con personas, con youtubers y que tienen una trayectoria, le invitan a activar ese youtuber, a las cuales muchas veces a los foques no va. Pero en este caso se enfocaron en los views, en lo de ahora, en lo que está sonando ahora. Hora. Que eso claro. es lo que la gente no ha entendido todavía. Y ya el premio está, nadie se lo va a quitar. Tienen que bajarle. A, aún el renunciando a eso, se lo dieron. Sí. Con todo Por y Por eso renuncia. fue él, no fue. Sí, y, y, y aguantar ya los focos, porque los focos lo que se está curando ahora. una semana entera va a durar igual la... que. Exactamente. <risa> sí, lo va a poner en la cabina y adelante. <risa> Señores, gracias. <risa> subiendo, subiendo su. Eh, pero bien y merecido. empieza, eh, Carlos, esto es tuyo también, ya listo y mira, y la persona. La persona piensa que Alofoque es solo, de un equipo muy grande sí. que tiene ese muchacho, en, en, en cuanto se refiere a su ámbito y todo, muchas personas trabajando con él, que eres la cara, sí, pero todo ese programa lleva un conjunto de personas que es cual, él le agradece también. Claro. claro y recordar que Alofoque no fue, ni tampoco al Alfa, ellos no presenciaron eh, lo que fue los premios soberanos, no, no sé por qué, eh, pero ellos no asistieron. Señores, y a mí me gustó también fue la parte de bullying, bullying se votó. él se puso un traje, él se dio una cosa y lo que a mí me encanta realmente, la humildad que él tiene y que ningún premio, canción, actividad, lo que sea, siempre menciona a Mercedes, mi mamá, la la crió, siempre, o sea, entonces se ve el porte y quién diría que empezó con la canción de La Gorda, Siete Pollos y a dónde ha llegado, sin polémica, sin estar metido, como decimos aquí, en lo que no le interesa. Sí. Haciendo su buena música. Porque como dice mi papá, es lo que es un loquito sano. ¿Tú entiendes? Loquito entonces, sano. gusta. Y realmente, entre él y Chimbala, para mí, se robaron el show completo. Sin el ellos, eso, eso hubiera estado muerto realmente. Más sí, de lo que estaba. Más de lo que estaba. Pero... Muy pop. Ellos tú, lo arreglaron bueno, un pues, poquito. Pues, pues, tú estás diciendo que lo pop, y entonces, eso no, no no da como esa sensación. porque No. ¿Eh? Dios, hay no soy pop. ¿Tú no eres ¿Qué? popi? No, ah, yo no soy popi lo Entonces Ahora. lo que es popi es aburrido O sea, es como que no aburrido No todo es aburrido, pero yo no soy popi ¿eh? ¿Qué, ¿Qué, no? ¿Qué tú ah, te ah, consideras? Normal Popi popi Yo no soy popi Yo no soy popi ¿Qué tú te consideras? Uno, viven con un... Con un... Tomé y nada me huele Yo no soy así no, no, no, la popito en verdad, mana Eh... Porque esta tipa Porque tal cosa, por favor En mi vida yo a hablar así como una persona, así, no. <risa> <risa> <risa> es, es por, es por, el, es por el, eh, como se la, la actitud de hablar. La actitud, sí. la actitud, yo tengo ¿verdad? mi pie sobre la tierra Ay. y mucha gente no lo tiene. Y yo no lo sé, la pop puede ser para todo hay su momento, la pop claro. No, los premios ayer, si realmente si no hubiese sido por esa participación de los urbanos. Todo, o, nadie le hubiera hecho caso, Del poco caso que le hicieron, porque recordemos que hubo otra otra sensación en las redes, vamos a hablar más adelante de eso. No, y que la producción de los soberanos debió enfocarse más en la calle. Mucha gente dijeron que hizo falta Rocho hizo falta Cherry, hizo falta ese tipo de gente, incluso hasta de Yadoni hizo Real. falta, aunque sea que pusieran algo de fondo sí. como vecino lo, o sea, eso. Pero ¿cómo, claro. le eso cómo le vamos a ganar, cómo le vamos a ganar a Cuba, Pero a de verdad ¿Cómo falta le... a Yadoni. No, de de que... de... Así, no, <risa> sí. ¿Cómo can't. le vamos a ganar a Cuba cuando tú me pones a Manny Manuel? Hay una gente que nadie lo conoce. Y de ahí claro. me dejas al Cherry, porque por lo menos hay Cherry para pa, pa, pa entregar man? un premio. A... ¿Eh? ¿Cómo que se llama el que que estábamos hablando? <risa> Manny Cruz, <risa> Manny, Manny Cruz. No que mani, sé mani. yo quién es ese hombre, yo no sé. Para <risa> <risa> mí <Manny risa> es lo mismo todo: Manny Manuel, Manny Cruz. Siguiente tema, señores, y es.